La disciplina, la cualidad número uno para el emprendimiento infanto juvenil. Ya hemos hablado de las 10 cualidades para el emprendimiento en notas anteriores. En esta videocolumna hablaremos de una de las cualidades que más nos reportan dificultad las familias, la disciplina. ¿Por qué es tan importante la disciplina? Las familias nos comentan que sus hijos no son capaces de sostener el esfuerzo por mucho tiempo. Se cansan, dejan botados los proyectos. Imaginen por un momento un niño que se forma para no terminar nada, que a la menor dificultad se rinde. ¿Han visto en sus hijos comportamientos de ese estilo? Por eso va a ser tan importante esta nota, porque nos permitirá entender qué es la disciplina y algunos tips prácticos para acercarnos a su ejercicio para pedagogía conceptual la inteligencia es poder construir estructuras y por eso quisiéramos ubicar en una categoría la disciplina bien sea la categoría de cualidad intrapersonal o cualidad capitalista o para el emprendimiento o incluso cualidades para la autoadministración y su característica esencial es tomar acción independientemente de tu estado emocional es decir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 Por lo tanto, como entrenador debes colocarle metas, así sean pequeñas, y en la medida en que tú seas consciente de los comportamientos de tus hijos, ellos cambiarán. Tu hijo será para ti como hacer abdominales y tú serás para él como un coach. Los dos se entrenarán mutuamente. Ahora, ¿cómo debe ser este entrenamiento? Progresivo. El mayor fracaso en términos de disciplina ocurre cuando colocas metas muy altas y desbordan la capacidad de tu hijo. Por eso la disciplina requiere de autoconocimiento. Entiende este proceso como una experiencia en conocimiento de tu hijo y de sus capacidades. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo podría quedarse tu hijo sentado haciendo una sola tarea? ¿Cuántos ejercicios de matemáticas podría resolver de manera seguida? ¿Cuántos kilómetros puede recorrer sin parar? En fin, la disciplina tiene todo que ver con el autoconocimiento. Por eso, en la medida en que puedas conocer sus límites, podrás encontrar cuál es la siguiente meta. Todos los niños son disciplinados de alguna manera en algún ámbito, verbigracia,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 convertirte en la mejor versión de ti mismo. Por eso debes comer saludable. En este momento, ellos entenderán que es por amor y no por otra cosa la razón por la cual les exigimos. La mayor muestra de amor que le podemos dar a nuestros hijos es exigirles y no tratarlos como si no tuvieran las capacidades. Regálanos en la caja de comentarios cuáles son tus metas de disciplina de la semana y cómo les fue con la aplicación de estas estrategias con sus hijos.